Aragón está llena de gente digna. De gente valiente. Que llora. Que ama. Que, que ríe. Que, que, comparte, que comparte. Que cuida. Que fracasa y lo vuelve a intentar. Que nunca tira la toalla. Y, y que, que mira, mira siempre, siempre hacia, hacia adelante. adelante. El Aragón del mañana está por escribir. Y va a estar lleno de lo que mejor sabemos hacer. hacer ser una patria diversa. Solidaria, fuerte y empática, y empática. De esa que uno llora cuando está lejos Y no consigue sacársela del pecho mm, Ese es nuestro aragón. Nuestra casa, el lugar al que volver Y donde quedarse Felices fiestas Felices fiestas Felices fiestas Felices.